Señores, como, deci como dijimos antes de la pausa, tenemos lunes de tecnología con nuestro amigo y querido José Misael. Misael, ¿cómo estás? Mi bien, bien, mi bien, bien, mi bien. Misael, hubo muchas compras en, en el lunes cibernético. El Cyber Monday. Cyber Monday. Realmente se aprovecharon las ofertas. Yo quería aprovecharla, pero tú sabes que a veces uno está medio flojo. <risa> el vino puro. No, no, claro. ¿Sabes quién es flaco? No me dio la oportunidad, no. El billete. Saludos, <risa> saludos saludo a todo ese pueblo franco macorizano. No tiene, que sintonizan los osobrosos. Mira, realmente yo he estado viendo y como siempre se ha evidenciado que la tecnología ha permeado todas las áreas de la vida la educación, la medicina, o sea, todas las áreas, las diferentes ingenierías, etc. Pero hoy yo he querido traerle algunas novedades que se presentaron a inicio de este año 2019 y quizás muchas personas la dejaron pasar de manera desapercibida. Y estas novedades se presentaron en el CES, uh -huh. eso se llama Consumer Electronic um, Show, eso es un show que se da para los amantes de los aparatos electrónicos o de las innovaciones tecnológicas. Eh, este fue en Las Vegas. Okay. Entonces, realmente yo le he traído tres. ¿Eso es eso, eso, eso cada año? Que, que la, sí, sí, eso es anual. mira eh, trae mí, novedades y eso? Claro. A principio de cada año presentan realmente eh, las diferentes compañías, presentan uh -huh. sus novedades tecnológicas y cómo estas podrían revolucionar el mundo. No uh -huh. es solamente presentar algo novedoso, sino cómo esto podría revolucionar el mundo. Sí, y como luego José La Luz siempre sigue eso y me muestra la, los avances que hay cada Sí, día. claro, e incluso eh, a mí me gustaría tener la oportunidad de asistir, porque realmente es un evento que tú te nutres mucho y tú te das cuenta hacia dónde va el futuro de la no humanidad. no y, y a veces uno va a eventos importantes que aquí se hacen muy limitados y hay que aprovecharlo, como pasó lo de Claro, eh, claro, o sea, el... el, el Sí. El eh, Festival de Claro de, de Tecnología. De Tecnología, sí. Eh, pero en Nueva York, específicamente, donde uno puede más... Eh, se hace más fácil asistir, uno puede ir a muchos eventos de esos importantes. Ejemplo, yo fui a a Google y sin duda la experiencia de Google fue increíble, o sea, hay muchas cosas que uno o sea, no, no lo va a conocer si no, no, no sale. Y no, y sale. claro, claro está. Incluso déjame decirte, es eh, una lástima que al final no pude asistir uh -huh. a la de, claro, tenía previsto sí asistir. Es eh, una lástima que por ya cuestiones personales no pude ir, pero realmente ellos trajeron algunas innovaciones tecnológicas que de todos modos eh, quedan muy por debajo, entiendo yo, con relación a lo que se presentó en el CES 2019. O sea, esto es algo que reúne fanáticos tecnológicos a nivel, a nivel mundial. O sea, una actividad a nivel, eh, eh, se podría decir, global. O sea, si hay muchas innovaciones. El... Sí, bueno, pues miren, eh, lo primero que le he traído es llamado BotCare, eh, esto Bot es, Care. Sí, Bot Care. Esta fue presentado por Samsung para este año 2019. No mm. pude traerle realmente datos económicos. Es de un robot. Vale. Es un robot. Eh, se mira, parece mucho a, a la película. Eh. Mira, eh, a Wally. A Wally, a Wally. -E. Wall -E, Wall -E. ¿Se parece a Wally? -E? Eh. Ah, no, no. Wally es el otro. No, no. Eh, eh, Eva. Eva, ey, Eva. Ey, Eva. Ey. Sí, Eva. Sí, que es el otro que está con Wally. -E. Mira, lo que es. Wally es el ey, otro, robocito el viejo. viejo. Entonces, el otro. Mira, parece Mira mucho. Lo, lo que quiere hacer Samsung es como darle una enfermera a las personas de la tercera edad, ya personas que están envejecientes. Este, ese no, porque esas son otras modalidades, pero uh -huh. el primero que vimos, ese mismo. Wow, ¡Qué increíble eh, El objetivo de este... Oye, qué increíble. Este robot puede identificar situaciones de emergencia. Si tú, por ejemplo, le compras esto a una de tus madres, lo tiene eh, conectado, él va a estar enlazado, te va a tener como contacto. Si se cae, puede llamar a 911, a familiares. Le recuerda los medicamentos, cualquier régimen que tenga de Muy medicina. Sí, también le mide la presión cardíaca, eh, también eh, mide la... Eh, perdón, el ritmo cardíaco, la presión eh, arterial, también el estado de sueño, la respiración y muchas, muchas tareas. Sí, una que que vez, yo vi, me hace enseña, mira, estuve buscando... No, porque por siempre el precio es fuerte, pero sí, yo ahora mismo el no precio puede ser un poquito costoso. No pude encontrar Pero ya de aquí a cinco años ya va a estar a un, a un precio popular. Por ejemplo, yo estaba viendo una vez que José Laluz presentó, eh, trabajos que ya en el 2030 ya no van a funcionar y entre eso estaba enfermería, Exacto. estaba eh, barbería hay muchos mucho empleos que lo va a sustituir la máquina. Justamente. justamente. eso es uno. Justamente, este llega para eso. O sea, es un robot que incluso eh, se recarga solo. Puede seguir la, la, la imagen, la imagen la puede seguir poniendo. Sí, es un robot que incluso se, se recarga solo. O sea, es un robot que es autónomo totalmente. Y tiene una... O sea, que se carga eh, él mismo. Sí, claro, porque es que... Una gente eso. mayor no, podrá, no podría hacer eso. Claro, claro. Y es un robot que está para estar al servicio 24 horas. Incluso tiene un aspecto familiar para que la persona se sientan cómoda. Sí, pero sí. Hay como quiera, hay viejos viejo compregados. Viejo no, no. Más pues, comodidades no. para que los hijos dejen más solos a No, porque papás. eso es para una gente enferma. Eso sí, está exacto. excelente. Una persona exacto. enferma, una persona enferma que tú tengas que conozco, salir a trabajar. Ay, yo conozco señores, mire, ancianitos que <risa> <risa> son Imagínate codones. a mamá con ese eh, robot. Eh, La abuela mía. <risa> <risa> ay, llévene <risa> una mamá de eso para tú veas. <risa> Bien, eh, la seg el segundo invento que presentaron, o oh, innovación tecnológica, es el primer sensor portátil de pH para la piel. Todos sabemos que es el pH, oh, para okay. mide el nivel de acidez en la piel. Y este, este tal, invento Luis, para ti, es llamado para no, My Skin importa eso. Sí, porque eso va de mujeres. a lo menos no le importa sí, ahora claro. cuánto pH tiene un hombre? No, nombre? espérate. No, espérate el el no, no, no, no, no, no, espérate. Porque aparte de esto, estamos hablando de que esto va a monitorear uh -huh. cuando tú sudas, o sea, va a monitorear también qué tan eh, alcalino no este tu sudo, y eso te, le va a dar indicios y recomendaciones de que quizá tú estás padeciendo de alguna enfermedad. Así es. Además, eh, va a cuidar eh, tu bueno piel. Eso. Va a cuidar tu piel porque va a evitar que tú. Eh, no sé, contraigas un cáncer, por ejemplo. Cada día, cada día más se está haciendo una nueva. La, por eso que yo, el gobierno dominicano, que está pensando como loco, estúpidamente, no se está enfocando en lo que se llama la medicina preventiva. ¿Cómo la así? Claro, porque la medicina preve, esto es medicina preventiva. O sea, cada vez que sale le, le, algo preventivo, evita que en un futuro y mi esposa aplica, me explicaba eso que eso es más importante que la, me, que la medicina de ahora porque eso te puede evitar de que en un futuro esos eh, eh, tipo de enfermedades lleguen como eh, puede ser problemas en la eh, problemas de piel puede ser el azúcar ¿sabes? claro claro ¿sabes? porque y eso es una por medicina el sudor preventiva se puede saber muchas cosas incluso para los que son fanáticos de no iPhone, para los que son fanáticos de iPhone, solamente esta aplicación estará disponible para iPhone. Ahí de una vez, dicen, ah, tú no ves. Ah, ¿tú no, no ves? Ves. está bien para mí. Yo uso iPhone. Y realmente si esto es una medicina para todo. Sí, sí. Más adelante, tú sabes que lo van abriendo. Uh -huh. Eh, pero realmente incluso hay un parche esto es un prototipo todavía no está en el mercado fue un, pro, un prototipo uh -huh. que presentaron incluso hay un parche que puede medir la radiación solar uh -huh. los rayos ultravioleta que también es para ¿También? evitar sí también es para evitar tú te lo pones y te va a decir eh, qué tanta radiación ultravioleta tú vas a estar expuesta o has estado expuesta y te da recomendaciones y, y alarma que tiene que salir a trabajar a la calle qué va a hacer no bueno, los concheros los concheros pueden usar y eso único que se daña de una vez pero también he traído oh, otra que a mí en lo personal no me agrada mucho uh -huh. porque siento que si la persona da un mal uso puede ser peligroso okay. y son unos cine en unas gafas es decir al igual que como ofreció Google, pero eso Glass, Google Glass en sí pero esta no ¿Y la hay, de la Samsung ¿o? sí pero esta no tiene esta no tiene la temática de Google Glass esa de HTC no, de, TCL. No, de TCL. TCL, exacto, porque la de Google Glass tú puedes ir haciendo, eh, visualizar mientras puedes ir haciendo otras acciones. Uh -huh. En este caso, eh, TCL no, dijo no, esto es solamente unos lentes para cuando usted llegue a su casa, quiera ver televisión, se sienta tranquilo. Pues simplemente usted se pone esos lentes y va a ver televisión, va a ver su Netflix ahí mismo, sentado uh -huh. donde está. Pero date cuenta, de venir, los lentes para realidad, eh, virtual. realidad uh, virtual, que eran grandísimos, ya estamos en, en reduciendo, eh, reduciendo uh -huh. la tecnología. Y así se reduce la tecnología. Pero pista, no me gusta señores. mucho la parte de que... Eh, tú puedas estar no sé que manejando o que en una oficina y ponerte esos lentes porque creo que puede, ¿Puede ser peligroso sí puede ser peligroso lo Entonces, único que yo como si, que si siento si como la... que es un invento como que no impactó tanto si la gente somos la momia como que no si la tanto. gente somos momias solo con los celulares que a veces no le prestamos mm. atención a la gente esto es un hablando. prototipo de Google gas. con no los sé que cual, están con... a nuestro alrededor ¿qué será ahora? Con, con esto con es un todo prototipo este, con, con toda Google esta Google tecnología gas. que se están inventando señores y eso es bueno es importante porque ayuda todo eso ayuda miren eso robots, no. Ahora. Tanta eh, gente sin empleo. No ahora salen tanto. estos robots para eliminar los, los empleos de la gente. Y ya okay. la gente no va a ser útil con tantos inventos. León Fernández tiene un escrito sobre eso. Ay, papá Dios. Que viene eh, otro tipo de trabajo para el ser humano. O sea, viene otra forma no, de trabajo. Exactamente. Tú diferente. lo sigues al líder. Claro que es una persona que le va a todo el mundo. No, todo, pero, todo eh, el mundo. Exactamente. Es que realmente yo... Sí. Ahora, lo de, lo de la gafa, yo no oh. siento que tiene un impacto grande porque cuando salió la de Google como que a gente no le gustó mucho. Como no, que. no, no, realmente. El, el reloj porque... sí fue... Ha sido uno de los, de los más vendidos. El reloj. El, el, el, el, el, sí, no, claro. Es el, el de iPhone y el de Android. Y el de Android, sí, y el de Android. Sí, y claro. Igual que los Airpods. Pero... Eso es otra cosa inútil. Los Airpods sí está bien porque cuando la gente va manejando, pero este es el reloj. A no, la gente le gusta mal gastar uh -huh. su dinero. Creo que el reloj ayuda muchísimo con, el, con lo cardíaco y algunas sí, funcionalidades muy sí, buenas. Sí, los relojes realmente te dan un seguimiento a nivel, eh, vamos a decir atlético. Uh -huh. me, me gustaría más eh, utilizar sí, para utilizarlo externo. de eso, por ejemplo, a veces es bueno para saber tu presión eh, tu presión y, y en serio eso. hay que comprar una cosa tan cara para tú pues, saber no no eso. hay Aparecen unos pequeños unos que no son hay caro, unos pequeños que son que, que, que tú, es... tú lo puedes buscar en Google, en ebay y en amazon sí sí, que, sí son que, muy económicos son muy económicos que, que tú lo puedes utilizar para eso sí claro o sea, solamente claro. Decir para decidir eso bueno misael eh, ya nos falta un poco tiempo algo a, antes de cerrar Nada mi gente, decirle que estamos creciendo, uh -huh. eh, nos estamos expandiendo la humanidad, en un futuro vamos a seguir viendo tecnología que quieren, ojo, siempre quieren perfeccionar la vida, en la cotidianidad del ser humano y estas son una de ellas, más adelante vamos a seguir ampliando otras, eh, me pueden seguir en Instagram, eh, Tecnofix SFM, también en Facebook Tecnofix SFM y por supuesto estamos aquí ubicados en San Francisco. Bueno, antes de finalizar, vamos a poner un reportaje que tiene dos minutos y pico de nuestro amigo Néstor Flow, eh, que salió a la calle a preguntarle a las personas, a preguntarle a las personas, ¿qué usted va a hacer con su doble sueldo? ¿Qué le va a dar para algo el doble sueldo? Bueno. bueno, nos vemos mañana y lo dejamos ahí con Néstor Flow. Nos vemos I the it was <laughs>